Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarket. Bueno amigos, hoy continuamos con el video de algas, pero les tengo una mala noticia. El video nos tocó partirlo en dos, porque eran más de 35 minutos y sé que escucharme hablar tanto tiempo no es muy emocionante que digamos, entonces lo vamos a partir en dos entonces hoy vamos a hacer cinco o seis algas, no sé para cuánto tiempo nos dé y para el próximo video que también lo tenemos listo ya van a salir el resto de algas yo quiero hacer esto muy sencillo, la verdad sé que las algas es un tema frustrante para muchos o para todos, digamos la verdad para todos pero realmente son muy fáciles de, de prevenirlas, la verdad me gusta más prevenirlas que atacarlas, obviamente Ay, se nos salen las cosas de control muy fácil y aparecen las algas entonces bueno, vamos a arrancar, voy a hablar de alga por alga la idea es hacerlo muy práctico, de forma que sea bastante fácil de, de, de trabajar el tema entonces bueno, vamos a arrancar con una de las algas no más comunes o que sucedan más pero decidí hacer en este orden y voy a comenzar con el alga unicelular el alga celular es muy fácil identificarla, porque es el alga que nos va poniendo el agua verdosa. No los vidrios, sino el agua. Entonces normalmente se va poniendo blanquecina, al otro día un poquito verde clarita, verde oscuro, oscuro, hasta que se pone el agua supremamente verde que no podemos ver ni siquiera los peces. Para que tengan en cuenta y estén tranquilos, a los peces no les va a pasar absolutamente nada. O sea, ellos van a vivir felices en ese caldo verde. Los que se van a estresar vamos a ser nosotros. Y las plantas, porque como eso va a ser una película en el agua, va a disminuir la entrada de luz, entonces las plantas no van a recibir la luz que normalmente recibían y se van a empezar a, a degenerar. ¿Por qué puede ocurrir? Entonces empezamos, desbalances, desbalances de quién? Del nitrógeno y el fósforo. Y aquí hago una parte. En mi práctica profesional y como trabajo normalmente, a mí no me gusta trabajar con los ojos cerrados. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hablamos de acuarios plantados, es muy importante saber los valores del nitrógeno y del fósforo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos estos valores y sabemos que están equilibrados, no tiene por qué darnos algas. Entonces, ¿por qué les digo que no me gusta trabajar ciego? si nosotros tenemos cualquier tipo de problema de algas lo primero que deberíamos de hacer es medir nitrógeno y fósforo lo ideal es que de fósforo haya una parte y de nitrógeno 10 partes estos dos en esta cantidad forman el, el equilibrio obviamente no estoy diciendo que todos tienen que tener el test vamos a tratar de trabajar sin los test pero si los tienen pues obviamente va, va, va a ser muchísimo más fácil porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando en el acuario. El algonicelular puede dar en cualquier momento. Entonces puede ser por un desbalance en nitrógeno y en el fósforo. Puede ser por excesos de amoniaco, por excesos de nitrógeno. También por excesos de fósforo. Exceso de materia orgánica en el acuario. Entonces por favor recuerden mucho el video pasado cuando les hablaba de la filtración. Cuando ustedes tienen la filtración en balance, no tienen también por qué aparecer algas. Entonces ¿qué vamos a hacer? Hay dos métodos que yo he utilizado que son los que más me han funcionado. En internet hay por ahí 850.000 métodos, de los cuales funcionan dos también. Entonces, vamos a trabajar con el primero, que es el de bajo presupuesto, que es el que más nos gusta a todos. Y es, primero, hay muchas personas que dicen que háganle cambios de agua al acuario. Créanme que los cambios de agua en el alga unicelular antes la potencializa. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de agua del 70 a 80 y vamos a tapar el acuario durante cuatro días le apagamos la luz del acuario le tapamos la entrada de luz externa y se olvidan del acuario que hay que pesar de los peces a ellos no les va a pasar absolutamente nada a no ser de que sean unas crías de discos o bueno unos peces que estén en desarrollo les tiran comida pero sin encender las luces lo ideal es que dejemos la luz apagada cuatro días y si tenemos la posibilidad de complementar ese tratamiento podemos utilizar Pristine de Siquem que son bacterias que comen materia orgánica que nos van a disminuir el contenido de materia orgánica entonces eso también nos va a ayudar mucho a eliminar el alga y por último entre el tercer y cuarto día no es necesario Pueden utilizar un aclarador de agua y eso va a ayudar que los, los sobrantes de toda esa alga se vayan para el filtro. No es necesario, lo más importante es hacer un cambio grande de agua hoy y eliminarle la luz por completo durante cuatro días. Y con seguridad que al cuarto día no van a tener el alga, que pueden hacer ese cuarto día otro cambio grande de agua y siguen normalmente. Esa es la forma económica. La otra forma que pensaría yo que es la más eficiente, es utilizando un, filtro, un bombillo ultravioleta, sea que tu filtro lo tenga interno, sea que lo pongas externo o también vienen de esos filtros rápidos o cabezas de poder con un bombillo ultravioleta adentro, el bombillo ultravioleta está diseñado para acabar con el alga unicelular, entonces si nuestro canister o nuestro acuario tienen un bombillo ultravioleta, esa es la solución. Y no tenemos que hacer ni cambios de agua, ni ninguna cosa rara para poder eliminar la, el alga. Hay muchas personas que hacen un cambio muy grande de agua, 90, 100%, y como el agua queda clarita, se quedan tranquilos. Y al otro día está peor el agua. Por eso les decía ahora que, que muchas veces los cambios de agua a esta alga sí la estimula. Y lo otro era que si a los cuatro días... El problema no se ha solucionado o todavía le falta algo más, pues le dan un día más de, de oscuridad o le hacen un cambio de agua y le dan uno o dos días más de oscuridad. Pero realmente es la forma más fácil de, de hacerlo. Esa y el V. Espero que les quede claro. Si alguna pregunta, ya saben de cada cosa, me van poniendo en los comentarios. Bueno, sigo con las diatomeas. Las diatomeas es un alga supremamente común en acuarios nuevos, acuarios recién montados y hay varios motivos uno de ellos es cuando tenemos acuarios con CO2 muchas veces es insuficiente la cantidad de CO2 para la cantidad de luz que tenemos no hay un balance entre esos dos y pueden llegar a aparecer y también obviamente por un desbalance nutricional para todas por eso es que digo que es muy importante saber nuestros valores de nitrógeno y fósforo porque ¿Sale? es la única forma de nosotros saber que está mal en el acuario entonces eh, recuerden al inicio ¿Cómo se ve? Es una cobertura café que se le hace en las hojas, en las rocas, en el sustrato, en todas partes. Muchas veces es verde y es muy fácil de remover. Esa eso es una característica muy puntual de la diatomea, que vos metes la mano, le haces así a las hojas con los dedos y ella se va a remover. Y otra de las razones es un exceso de fosfatos en el acuario o en algunas ciudades hay también silicatos, porque digo este último, silicatos, vos puedes tener bien el nitrógeno y el fósforo, tener bien la luz y el CO2, pero si tus aguas tienen silicatos, es muy posible que te diatomea. Entonces arranquemos desde la que es por silicatos, que es más fácil. Muy sencillo, hay un producto de Siquem, o hay de varias marcas, sino que es con el que he trabajado, que se llama FosGuard. Eh, y lo que hace es atrapar todo el silicato y también el fosfato. Es un producto desechable, es un producto que solo puedes dejar en el filtro de 2 a 4 días, porque si lo dejas más tiempo, todo lo que absorbe lo vuelve a soltar al agua, entonces no hacemos nada. Entonces cuando es por silicatos, esa es la forma. O hay de otras marcas pues, para absorber silicato que sea un producto que absorba silicatos. Entonces de esa forma nos va a ayudar mucho. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer lo que haríamos en todos los casos, que es tomar con la mano o con un, con un trapo pequeño, un pedazo de tela y remover toda la cobertura de las algas, de las hojas, de las plantas, de las rocas, limpiamos todo el acuario con el acuario lleno, hacemos un cambio grande de agua de un 70-80% y volvemos a llenar el acuario, si es por silicatos o exceso de fosfatos ponemos el fosga. Si no, en ese momento tratamos de balancear el acuario. Hay una ventaja, y es que esta alga no dura más de un mes. O sea, es rara, rara vez dura más de un mes, de 15 días, de 8 días. Realmente es muy fácil solucionarla. Entonces no, no es de ese tipo de algas que se quieren quedar contigo toda la vida. No, normalmente en ese periodo se eliminan, entonces podemos estar muy tranquilos. Normalmente después de uno o dos cambios de agua, el alga desaparece. Y... Hay una tercera herramienta, que sí es muy conveniente, y son los peces come algas, que ya los habíamos visto en un video anterior. En este caso, ¿cuál, ¿a cuál pez le encanta la diatomea? Otocinclos, Afinis, a las enócaras y a los caracoles Neritina. Esos tres son muy buenos comiendo este, esta diatomea. Bueno, continuamos con la alga filamentosa. Normalmente esta alga aparece en, los primer, en el primer en el primer estadio del acuario, pues en los primeros meses del acuario buenas primeras semanas y me disculpan que voy a interrumpir un segundito es para decir algo quizás es uno de los apartes más importantes que va a decir en el video 10 un error que cometemos todos los acuaristas que yo llegué a comentar en algún momento es que cuando tenemos problemas de algas dejamos de abonar el acuario eso es un error muy grande porque si tenemos un problema de algas y dejamos de alimentar a nuestras plantas entonces vamos a matar las algas y también las plantas, o sea lo ideal es que las plantas siempre estén lo más fuerte posibles para que nuestra batalla contra las algas eh, la podamos ganar con mayor facilidad, entonces por favor no dejen de abonar, no dejen de abonar los acuarios con algas por favor. Y bueno y sigo, ¿cuándo aparece la alga filamentosa? Entonces en los primeros periodos del acuario, normalmente en acuarios que tengan sustrato orgánico fértil, entonces estamos hablando del ADA, del Brightwell, del Fluval, de todas las marcas que hay de sustratos orgánicos, porque normalmente son sustratos que son muy ricos en amoníaco o ricos en nitrógeno, y eso también nos puede generar ese tipo de algas. Cuando tenemos una entrega de CO2 que no es suficiente, o sea, un CO2 insuficiente en el acuario, también puede aparecer. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Es muy, muy fácil. Entonces, primero tenemos que verificar si tenemos la posibilidad ¿Cómo están los, nuestros nutrientes? Si están balanceados nitrógeno y potasio. E y fósforo. Muchas veces tengo mucho nitrógeno y no tengo fósforo. Entonces, ¿qué hacemos? Igualar el fósforo a la proporción que la necesitamos para que se igualen esos dos nutrientes, ¿cierto? Revisamos nuestro CO2, si está siendo el correcto o no. Hay, hay una tabla en internet que la pueden conseguir muy fácil, que es una tabla que, se, que, pues, que compara el KH con el pH, estos dos parámetros nos van a dar la concentración de CO2, entonces dependiendo de qué tipo de acuario nosotros tengamos, va a ser la concentración que nosotros necesitemos, ejemplo, hay acuarios que con 15-20 ppm de CO2 tienen, pero hay acuarios que utilizan entre 30 y hasta 50 ppm de CO2, todo eso va a depender de nuestro tipo de acuarios pero bueno, no me alejo mucho y regreso al tema de la filamentosa, entonces verificamos esas dos cosas, nutrientes y CO2, y lo otro es, estos son claves, como la, las vamos ir retirando el acuario, entonces un cepillo de dientes viejo lo meten en el acuario y empiezan a girar el alga o sea como si fuera un espagueti y la retiran con eso pueden retirar la mayor cantidad de, de, de alga posible o cogen un palo de chuzo o, o de pincho, no sé cómo le dirán en otros países eh, estos palos que son de madera con un bisturí le hacen unas rajaditas en una esquina y simplemente lo meten en el agua y también lo giran como un espagueti y también las pueden retirar Obviamente cambios de agua, con los cambios de agua siempre reponer los nutrientes de forma balanceada, estoy hablando de nitrógeno y de fósforo, que sean siempre fósforo una parte, nitrógeno 10 partes, o sea estoy hablando en proporción, les voy a dar un ejemplo, si tengo un ppm de fósforo tener 10 de nitrógeno, pero si tengo 5 de fósforo tengo 25 de nitrógeno, o sea que estén en esa proporción. Animales, los camarones, las gambas a mano son muy buenas, muy muy buenas para comer alga filamentosa, de igual forma las gambas cherry son muy buenas. Y de peces, los vivíparos, pienso yo y por lo, que, por lo poco que he visto, comen mucha alga filamentosa, entonces ahí tenemos los gupis, las platis, las espas no tanto, esas, son más, esas no son tan buenas en ese caso, y las molinesias. Y de pronto las garra rufas. De, de los pocos peces come algas que ve uno que se pega de una alga filamentosa, son las garra rufas. Entonces, claro el tema de las filamentosas, recuerden que las dudas me las van escribiendo en los comentarios. Bueno, continúo con el alga pincel. Para mí, y no para mí no para todos, yo creo que sí, es el dolor de cabeza de las algas, yo creo que son las algas que más odiamos todos. Eh, una vez que esté infestado el acuario, realmente eh, no es difícil, pero es una de las algas que posiblemente nos dé más trabajo. Razones por las que aparezcan en estas algas. Es muy común que aparezcan en acuarios no plantados y es muy común que aparezcan en acuarios con CO2 fluctuante. fluctuante. ¿Qué acuarios tienen CO2 fluctuante? Cuando utilizamos CO2 casero. ¿Por qué? Porque nunca tenemos una constancia en la producción de CO2, entonces eso es muy común. O... Tenemos un CO2 presurizado, pero no tenemos una válvula solenoide, entonces todos los días abrimos y cerramos, pero es imposible uno garantizar la, la misma cantidad de CO2 todos los días. Entonces, ese CO2 fluctuante es típico. Vuelvo y les digo: revisar cómo está quién, nitrógeno y fósforo. Si están por fuera del balance, entonces también puede ser la causa que nos está generando esta, esta alga, pincel. Materia orgánica. Con mucha materia orgánica o con filtración insuficiente, es muy común que salga cual? El alga pincel. Y lo peor del alga pincel es que este tipo de madre se pega de todo: se pega de las plantas, se pega de las rocas, se pega de los troncos, se pega de la silicona. Lo último que invaden es el vidrio, porque las he visto pegadas de los vidrios de los acuarios. Entonces, lo ideal es no llegar a esto. Y hay un error que, cometemo, que cometemos, porque yo le digo, yo también la cometí, que cometen muchas personas, y sé que muchas personas que van a ver este video van a decir, pero ¿cómo así? No estoy de acuerdo con vos. Y es la ubicación del flujo del agua, de la filtración. Eh, personalmente acá en Colombia hay muchas personas que tienen filtros de canasta, canister, y utilizan la flauta para la salida del agua. Realmente eso no se debería utilizar en un acuario plantado, y les voy a dar mi razón y también tienen una ventaja, o sea, eso tiene una ventaja pero no lo utilizaría la única ventaja que tiene es que ayuda mucho el intercambio gaseoso, o sea mantiene esa película de grasa eh, eliminada pero la razón es que esto no genera una buena corriente en el acuario entonces no hay forma de que el filtro tenga la capacidad de recoger todo el material orgánico que está en el acuario me explico, por ejemplo en este acuario yo tengo esta salida aquí con el lily pipe tira el chorro potente va hasta allá, pega a la esquina y se devuelve. Esto es un ciclo muy bueno que me mantiene el acuario sin, sin, pues, sin materia orgánica acumulada. Mientras que si yo coloco una flauta aquí, la potencia no va a ser la misma porque es que van a ser 10 huequitos con esta potencia distribuida. Entonces imagínense que la corriente no va a dar hasta allá para que retorne toda esa materia orgánica. Entonces, si tienen filtro de canasta, utilicen la salida completa, la mayoría de canister traen para controlar el flujo eh, hay algunos acuarios que se mueven demasiado, entonces simplemente controlar eso y si Julia me deja, reviso mi pastel y bueno, vamos a la solución primero es un alga que visualmente se ve muy fea entonces eh, vamos a comenzar primero cuadrando niveles de CO2 flujo del acuario, y otra cosa que se me olvidó decir al principio, también aparecen en acuarios que están sobrepoblados por la cantidad de materia orgánica que, que salen en los, en los acuarios, entonces revisar este tres, estas tres cosas y corregirlas, una vez corregidas vamos a entrar a eliminarla entonces una es con el tiempo, con el tiempo puede ser uno, dos, tres, cuatro meses o toda la vida hasta que se jubilen se quedan con esa alga, entonces si queremos sacarla rápida, podemos empezar a hacer varias cosas para eliminarla de una forma más eficaz. La primera sería utilizar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Eh, la metemos en un, en un spray y podemos sacar las piezas de madera, las, pie, las rocas y bañarla en este producto. Luego de un momentico pegarle una cepilladita y volverla a meter en el acuario o estando el acuario lleno, le sacamos agua, le hacemos con el peróxido de hidrógeno directamente en el alga. Normalmente esta alga se vuelve rojiza o tirando a blanco cuando se muere. Y volvemos y llenamos el acuario. Ya estando muerta, pues ella se va, se va a soltar y se va a ir al filtro. Pero si nosotros la cepillamos va a ser mejor. Hay muchas personas que también hacen lo mismo fuera del acuario con límpido, con cloro, pues con hipoclorito de sodio. Se puede hacer... Eh, pero siempre tengamos en cuenta que después de hacer ese tratamiento lavar muy bien las rocas con agua fresca y luego meterlas en agua con un buen anticloro pues Les recomiendo prime no bueno hay productos de muy buena calidad y no hacerlo ni en troncos ni en rocas porosas porque es muy muy difícil cuando el tronco ya está muy, muy húmedo, o las rocas son muy porosas de sacar ese cloro de adentro que podría ser tóxico para nuestros peces. Entonces lo ideal sería utilizar peróxido de hidrógeno que no nos va a afectar los peces para nada. Eh. Y algo, cuando lo tengan en troncos y utilicen cualquiera de estas dos sustancias, utilicen un cuchillo para retirarla, simplemente cepillan el tronco y con eso es suficiente, o un cepillo de alambre con eso eliminan las algas. Eso sería como para la parte física. Las plantas que estén afectadas con el alga pincel, preferiblemente es eliminarlas normalmente da mucho en las anubias entonces yo qué hago simplemente retiro la, la hoja de la anubia y la la con el tiempo va a empezar a sacar hojas nuevas y se va a recuperar pero les digo algo esta alga es mejor prevenirla prevenirla también qué nos puede ayudar mucho mucho mucho son los peces come algas que en este caso sería el come algas siames, eh, la garra rufa la la panda son como de los peces más recomendados en estos casos, Sé que hay de algunos gobios que comen alga pincel pero nunca he tenido el privilegio de utilizarlos y ya, pienso que eso sería como lo, lo, lo necesario para eliminar esta alga, cuando están las esquinas de los acuarios en, en nuestros equipos pues ya sabemos que con el peróxido de hidrógeno las podemos eliminar, pero recuerden como les decía en el video anterior es mejor revisar la causa que solucionar el problema entonces siempre revisar si estamos bien en nuestra filtración en la cantidad de CO2 para evitar que aparezcan estas algas y otra cosa y aprovecho y digo es que muchas veces eh, muchas personas manejan las algas como recetas de cocina ejemplo tengo alga pincel ah no metale nitrógeno si sí, puede, puede que algunas algas funcionen de esa manera pero si nosotros no conocemos nuestro acuario y no sabemos cuánto de nitrógeno y fósforo tengo puedo generar un problema mayor. Eh, antes de terminar de hablar sobre el alga pincel, vamos a tratar aquí un alga que se llama Staghorn. Eh, ¿Cómo se da uno cuenta que tenemos esa alga? Son como unos pelitos enrollados, medio peludos, blancuzcos. Eh, se trata igual que el alga pincel, podemos hacer el mismo tratamiento, pero hay algo que la mata de una y es nivelar los, los niveles de CO2 o sea en mi práctica profesional solo me ha aparecido una vez pero la, la eliminé fue con niveles altos de CO2 fue muy sensible y las plantas que estén ya muy afectadas pues lo, lo, lo ideal sería o sea, retirarlas del acuario, es muy común que en los helechos eh, se me había olvidado decirles eso Sigo con la cianobacteria, y me van a perdonar algunos, pero este es el alga de los acuarios cochinos, de los acuarios desaciados sin mantenimiento. ¿Por qué? Eh, es un alga que aparece en acuarios con exceso de material orgánico. ¿Por qué hay exceso de material orgánico? Entonces, o tenemos muchos peces en acuarios que no deberían de tener tantos, tenemos una insuficiencia en la filtración, tenemos mal flujo en el acuario, un flujo mal distribuido en el acuario esto es muy importante, hay gente que no le parábolas a eso no le pone atención a eso pero el flujo en los acuarios es demasiado importante sobre todo en un acuario plantado para la distribución de CO2 y para la recolección de materia orgánica entonces me van a disculpar los que tienen canister y los tienen con las flautas lo que están haciendo con una flauta es disminuir el caudal y la capacidad de su canister, porque están tomando todo el flujo y lo están dividiendo en 10, 15 roticos, entonces van a disminuir la capacidad de empuje del agua, entonces les voy a dar un ejemplo, este acuario, este lily pipe me tira el agua con toda la fuerza hacia allá, se va a la esquina de allá y se devuelve, y trae todo el materia, toda la materia orgánica, mientras que con una flauta yo no tengo la capacidad de hacer ese giro y recoger toda esa material orgánica entonces normalmente cuando se me queda materia orgánica en las esquinas al lado de las rocas ahí va a aparecer la cianobacteria, es muy característica de ese tipo de zonas y también de las plantas que no tienen casi movimiento, de quien? de las anubias, de los helechos nos invaden fácilmente a los musgos, sobre los musgos se hace la cianobacteria de inmediato entonces... Vuelvo y les digo, me perdonan, pero los que tienen cianobacteria tienen acuarios cochinos. Métale la mano, hágale mantenimiento al acuario, cambios de agua. Entonces, también aparece, antes de que se me olvide, en acuarios que tienen niveles de nitrógeno muy bajitos y fósforo muy altos. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a revisar cuando nos dé cianobacteria? Primero, el flujo del agua. Esto es lo más importante. Porque si nosotros no tenemos un flujo adecuado, se nos va a acumular materia orgánica. Segundo, eh, los niveles de nitrógeno. Eh, y tercero, por favor, por favor, cuando le hagan mantenimiento al acuario, también los acuarios plantados se deben de de vez en cuando. No enterrar la, la aspiradora en el sustrato, sino en esos puntos específicos entre las rocas que se acumula materia orgánica que el filtro no es capaz de sacar, con una manguerita, sacar toda esa materia orgánica, si no, nos vamos a llenar de cianobacteria. Entonces, ¿cómo solucionarla? Muy fácil, muy sencillo. Primero, con el acuario lleno, lo que vamos a hacer es que la cianobacteria que esté en las hojas y en el sustrato la vamos a sifonear, vamos a sacar la mayor cantidad de cianobacteria que podamos. Y hacemos un cambio grande de agua. Apenas hagamos el cambio de agua, vamos a apagar las luces, igual que en el alga. Eh, que en el agua, que en el, agua, eh, que en el alga unicelular, que la, en la que pone el agua verde, igual que esa forma, vamos a apagar la luz. ¿Por qué? Porque la cenobacteria es fotosintética, entonces en presencia de luz se va, a crecer, va a crecer mucho más rápido. Entonces, vamos a hacer dos cosas: una es apagar la luz por 3-4 días, después de haberla removido la mayor cantidad posible, y después de apagar la luz, lo que vamos a hacer es, no necesariamente, pero si tenemos pristine de que lo que hacemos es utilizarlo durante esos días que la luz vaya a estar apagada. ¿Qué va a hacer el pre-time? No es exclusivamente necesario, pero lo que va a hacer esto es degradarnos la materia orgánica de forma que el filtro la absorba más fácil y así le quitamos el alimento a la cianobacterias y se va a morir mucho más fácil. Entonces esa es la forma ideal de eliminar la cianobacterias, Sifonear con el cambio de agua, apagar las luces y el pre-time. Los dos primeros son necesarios, el pristine no es tan necesario pero si lo hacen se va a eliminar mucho más rápido, ¿qué pasa si después de los cuatro días no se ha eliminado el alga por completo? pues vuelven y repiten el proceso, pero vuelvo y les digo, esto es de acuarios cochinitos, entonces, vuelvo y les digo, métale la mano y sifoneen de vez en cuando entre las rocas y se van a evitar este problema, bueno... Espero que les haya gustado este video, ya saben de las preguntas, nos las pueden poner en los comentarios, sugerencias de temas, no sé se les olvidar me gusta, eh, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en el próximo video.